La situación crece aún más en dramatismo. El dolor que pasamos todos los uruguayos y el vidrio está llenando las calles. Hola Lea, vos bro estás en Montevideo, me metí en una, necesito un favor. Dale, voy, voy para ahí, ya, ya, ya, ya. Fósil frágil, solo otro tipo fútil Ficha que quiere fusil, pobre discurso fácil El pensador en bondi, recomienda febril, Date tranqui gurí, todo es inverosímil Debí comunicarte, que puedo utilizarte Involucrarte morir, y vas a perseguirte Pero es de ir y venir, y no parar de latir Escuchar a Nacir, uh, vuelvo a partirte Montevideo ciudad me dieron la llave, cuánto lleva, cuánto trae. Sabe, está quemando la, como si tú quemando la, la espalda fui de acá, Nuevo etapa, nuevo haga. Rico sin placa, por mi ñera y por mi flaca. Su música es chaca, me desfía que mando fucker. ¿Se entendés por qué mi clan destaca? ¿Por, ¿Por qué está acá? ¿Por qué está acá? ¿Por qué mi clan destaca y por qué está acá? El sitio está quemando la asa, está quemando la asa oh. oh. <tose> <tose> Ya está buena Usted dirícen por encima Straight from the bottom, KIT En la ruina ya está buena Usted dirícen por encima Straight from the bottom, KIT En la ruina ya está buena Guacho puse huevo, mucha pila Usted le en compañía, polo los RL foto, click a nega chaca Hice clic, dijo de café, ca mucho por la vuelta Con la teca, rating clásico me el teca Show respect to homo fall, say whoa. Just a one, no sé dónde estás, avísame.